¡Hola! Yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo un video flash de Fortnite jugando en escuadrones. Entonces, ¡vamos allá! ¡Lila Tochi! ¿A dónde amigos? ¿A dónde? ¡Ay! Ya se pasaron ahí. ¿Allí? ¿Por qué se separan? Uy, no, se me está plagueando mucho. ¡Ingaso, ingaso, ingaso, ingaso! ¿Qué pedo? Dame una pistola. Uy, lo que sea. Mm, my friend. No, no, no, no hagas eso, no hagas eso.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 la dorada. Modo. Así es la vida. Pasó. Se murió un vato. Mm, se quedó allá el compa. ¿Y a dónde va? Mm, un helicóptero. Casi no lo sé manejar, my friends. ¿Es para así? Uh, uh. Se murió el güey. Ay, no. no, no, no, no, no Se me trabó Ay no Rojo es el único Chido aquí Ay, viene, viene, viene, no, no, no, no, no. Ay. Ay No, lo mataron ahora sí <ríe> Ni adelante Y lo mataron de todas maneras Bueno, no importa, era obvio no, no, no, no, no, no. Auxilio, auxilio. Nuestra muerte quedará en tu conciencia, amarillo. Ay, no odio cuando se pone así. Auxilio, auxilio. Así es la vida. Del otro lado, ay, no, ya me ganaron. ¿Qué esperaba? <risa> bueno, al menos me dejaron esto. <risa> ¿Alguien dispara? ¡Ay, me asusté! Está muy lagueado aquí. ¡Qué barbaridad! ¡No manches! No sé cómo hice eso. Casi muero. No manches. Lo que uno tiene que hacer. Ay, no. No, no, no, no, no, Ya no, morí. Eh, no, morí. no, sabía. no ¿Quién está de pie? Ah, el amarillo Hoy no es el día de los escuadrones Definitivamente Uy, copitos de nieve, miren Ya tengo uno No manches ¿Por qué me pasa esto? Mira lo que hay aquí ¿Es pues en serio Esto ha sido un fiasco, la verdad. Así que lo único que se me ocurre es... Jugar en solitario, como normalmente lo hago. Eh, ups. So, my friend. De ponerse perros. ¿Dónde? Bueno, ahí viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para arriba, para arriba. Eso. Hay que bailarles, hay que bailarles para que no te alcance. ahí viene alguien. A si me están acabando las balas arriba no no no no no no la tres la tres la tres no no no no no no no Adrenalina, amigos no adrenalina no puede ser. Mira lo que hay aquí, my friend. Ahí hay uno. A ver. Shh. Hay que guardar silencio. Dice que quedó el vato. ¿Se metió? Voy a adentro. No llego. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Dónde está ese cabrón? Pues es que siempre me agarran desprevenidos. Soy muy distraída. ¿Dónde andará? ¿Este cristiano se estará curando? Allá. ¡Híjole! Sí, mi juez. latino está. eso <ríe> My la, la, la. por el bosque brincando de alegría <ríe> y creo que está solo nadie ha venido aquí es un terreno virgen. Vamos a explorarlo. ¡Escopeta dorada con eso! Ya la hice. Bueno, si me agarran desprevenida tal vez, ¿no? Ahí está ese vato. Mira. Voy a ir a cazarlo. ¿Tengo esa opción? ¿Sabes qué? ¡Híjole! No, no, no. ¡Ya sabía! Uh, ¡Que me agarren desprevenida! ¡Es lo peor! Uh. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a este y a mi otro canal que es Helen Gold. No olvides activar la campanita para que te notifique cada que suba video. Y nos vemos. Estrellita. No me comí mi café. Uh. Peco en comida. Será normal. <risa> A ver si no se si le subieron los bichos.